Vamos a empezar con esta serie de las puertas dimensionales, en ya su décimo séptima parte, casi nada, y os advierto que la cosa se va a alargar más, uh, hay más material y últimamente la segunda parte podemos dedicarle un poco de tiempo, entonces la cosa se va a alargar sabéis que estuvimos hablando sobre la vida después de la vida o la vida después de la muerte con esas experiencias que muchas personas narran que les suceden viendo una luz al final del túnel donde sus seres queridos muertos aparecen allí y alguien en una luz especial también les dice si es su momento no es su momento etcétera etcétera vamos a ver aún un poco más sobre esto sobre la vida después de la muerte en un artículo del cual nos deberemos fijar en un pequeño detalle, pero vamos a, a verlo entero. Ya veis eh, extraído de Renovación Carismática, nos dice testimonios sobre que los libros de la vida de cada hombre están archivados en el cielo. Veréis qué cosa más curiosa. Ya sabéis que en, en la Biblia se habla de que hay el libro de la vida donde nuestros nombres están inscritos con todo lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, y si somos salvos o qué va a pasar con nosotros, si vamos a ser borrados. Mirad lo que aquí nos dicen. Su nombre está escrito en libros de la vida, asegura un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte y ellos contienen con todo lo que ha hecho y dicho, aunque por supuesto la confesión lava los pecados. El testimonio que resumimos aquí es similar al que han experimentado otras personas que han vuelto. Ya ves que dicen que han vuelto, o sea que dan por sentado que se han ido. ¿eh? Esta información se obtiene a partir del testimonio de un predicador cristiano llamado Richard Sigmund, quien escribió dos libros sobre su supuesta experiencia, Un lugar llamado Cielo y Mi tiempo en el cielo, que recibió muy buenas críticas, aunque debe entenderse que es denominacional, no católicos, y que Sigmund, que murió en 2010, creía en un rapto. Una vez más, tome lo que puede ser bueno y deje el resto. Es curioso, si creía en el rapto secreto, ya sabéis que es eso que la gente va a ser tomada en un arrebatamiento para no pasar por la gran tribulación, dicen, uh, ¿y le pasó esto? Bueno, vamos a ver más cosas. Lo estamos publicando porque sus descripciones son asombrosamente detalladas. Sigmund, natural de Iowa, fue dado por muerto durante ocho horas después de un brutal accidente de coche el 17 de octubre de 1974 alegó que durante ese periodo de inconsciencia se encontró con la revisión de la vida por medio de los ángeles. Es un escenario muy similar a otros que durante tales experiencias vieron sus vidas como si fuera una película o un holograma, reviviendo cada momento. Esto es lo que algunos podrían llamar juicio. Ya ves, o sea, ahora el juicio sería esto. Cuando la Biblia nos dice que, que esto no funciona así. Pero bien, sigamos. Me fue dado el entendimiento de que cuando nos arrepentimos, todo lo que hizo, se hizo mal o de naturaleza pecaminosa es borrado de los libros de la eternidad, aseverado. ¿Esto es así? Sí, si tú pides perdón a Dios, de todo corazón, Dios borra tus pecados. Eso es cierto, ¿no? Vale. Eso es correcto, libros en plural. Hay una serie de libros acerca de cada persona, los más importantes de todos, hechos, pensamientos. ¿Somos los mismos en el interior que lo que proyectamos hacia el exterior? La muerte del yo es importante para Dios, fue informado Sigmund, una lección crucial en esta época de materialismo, orgullo y de la generación del mí. Él da el gran premio a alguien que es absolutamente veraz, honesto totalmente, reza antes de hacer cualquier decisión y se asegura de que todas sus decisiones son lo que Dios quiere que él haga, aprendió Sigmund. Los libros de la vida se encontraban en un enorme edificio, con estanterías interminables, arcos amplios y libros de 5 metros de altura. Los nombres de los creyentes se inscriben en oro. Esto es lo que él dice que vio cuando estuvo en esa etapa. Un, ar, un ángel sacaba un libro con la mano izquierda y abre las gruesas páginas, dijo Sigmund, que más tarde... Llegó a ser conocido como un ministro ungido que clamaba hacer curaciones milagrosas. Ah, ya empezamos a ver un detalle que es básico. Si hasta ahora mezclaba cosas que son con lo que pueden ser, ahora ya vemos por dónde se decae o se decanta todo. En cada página hay algo así como una pantalla de vídeo excepto que las imágenes son tridimensionales, las imágenes contienen la historia de la vida y los libros fueron escritos, la imagen creada antes de nuestro tiempo Dios puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, él creó el tiempo, él lo inventó Dios establece nuestro mañana a causa de nuestras oraciones y a la búsqueda de Dios hoy invariablemente cuando estamos orando por el mañana o lo que va a pasar debajo de la línea es porque Dios tiene una bendición para nosotros y el demonio quiere estropearlo o hacernos tropezar cuando nos ponemos en oración, Dios permite entrar en nuestro mañana y tenderle una trampa al diablo para asegurarnos de que nuestras bendiciones están ahí justo a tiempo. Esto es algo que me fue dicho por el Señor cuando yo estaba en el cielo. ¿Sí? <risa> Madre mía. O sea que dependiendo de lo que tú vayas a hacer, Dios tiene que cambiar las cosas. Bueno, esto es un disparate pero de los grandes, ¿eh? como si Dios no supiera ya lo que ibas a hacer tú. Me dijeron que todos nuestros mañanas son ayeres de Dios. Pues bien, ya veis, he extraído de Spirit Daily signos de estos tiempos. Qué fácil es mezclar cosas que son verdad con cosas que son mentira. Pero yo no digo que este señor no viera esto en verdad, en su cabeza. Ya hemos visto como este tipo de experiencias tan fuera de lo común que han sido a su vez también vividas por muchas personas en verdad no es más que otra patraña satánica que origina nuestras propias mentes a través de nuestros sentidos para hacernos ver cosas que realmente contradicen la palabra de Dios entonces debemos decir o la Biblia miente con todo en definitiva ¿Y esto es cierto? ¿O es al revés? No pueden ser las dos cosas. Por tanto, evidentemente, yo me creo lo que dice Dios en su palabra, y no las experiencias que forma Satanás en los cerebros de las personas.